La decisión de, de partir para Estados Unidos fue porque la compañera de él tenía siete meses de embarazo y siempre deseó él darle algo mejor a, a su hija que era una niña y también ayudar a sus padres. Esa fue la decisión aún sabiendo del peligro que había en el camino. Habíamos, porque ya se escuchaba, perdóneme doña Bertila, ya se escuchaba todo lo que estaba sucediendo Habíamos visto México, la ¿no? masacre del 2000 de del 2010, de los 72, 72 habíamos visto y, y lo, él también lo estuvo viendo todo, algo bien cruel y bien verdad fuerte, pero igual también en nuestro país no hay oportunidades y eso lo hizo él eh, tomar la decisión aún a sabiendas del peligro que había en el camino. ¿Usted qué le dijo? ¿Usted qué sintió en su corazón? ¿Usted trató de persuadirlo de que no lo hiciera o lo apoyó? Eh, Porque era una decisión que él había tomado Sí, era una decisión que él había tomado y en ningún momento me dijo Me puedo ir, solo me dijo el día lunes me voy Y bueno, eh, sentí, sentí algo en mí, algo que, un presentimiento fuertísimo Pero la decisión ya la había tomado él No hice más que como madre darle la bendición Y recibe en un momento determinado, meses después, una llamada de la Cancillería del de Salvador eh, teníamos que ir a otra instancia que era Cancillería de El Salvador y fue allá donde nos dijeron que sí, eh, habían sido encontrados y que comenzaba el proceso de repatriación. Pero a unos tres o cuatro días pasados eh, me llaman y me dicen de, de que México tengo que presentarme a, a Cancillería a firmar unos documentos que México quiere que firme y es la cremación de mi hijo. Usted dice no. Eh, yo me negué, pues eh, nuestra costumbre es enterrar el cuerpo de la persona y para mí era como que si lo iban a quemar vivo, era, era algo inexplicable que saber que, que aún había muerto y, y, y aún lo iban hasta a cremar. Para mí era, era y sigue siendo injusto que una persona sin el consentimiento de sus familias sea cremado. La Procuraduría dice, yo nunca dije eso y nunca, nunca, pedimos que se, nunca dijimos que se iba a incinerar. Y a usted le dicen, demuestre que sí, que sí se dijo. Sí. ¿Cómo explicarle a los ministros que la prueba no depende de usted, sino a la, de la Procuraduría? ¿Cómo se les explicaría si lo estuviera en este momento? Pues yo en mis, en mis pocas palabras le diría que corresponde al Estado mexicano investigar de dónde provino y de qué lugar y, y no a mí. Porque para ese entonces... Eh, todo lo que era mi vida era una, era una tragedia, que perder a mi hijo. Y si algún día me dieron algún papel de algo, pues dudo tenerlo. Y creo que es a México quien le corresponde. He acudido a las autoridades salvadoreñas muchas veces, a muchas instancias, a pedir ayuda, a que se haga justicia por la muerte de mi hijo. Y, y todos me han dicho, pertenece a México, que lo investigue y que haga la justicia, porque es allá donde sucedieron los hechos. Ustedes también están pidiendo algo que podría ser muy obvio pero que parece que no se entiende y es conocer la verdad Todo mundo, todo familiar quiere saber la verdad por dura que sea y es la que yo he andado pidiendo a gritos en mi país cuando me llamaban a un lugar y quiero saber la verdad, quiero saber quiero ver una foto y siempre me decían son fuertes yo les decía, pues no importa, yo estoy dispuesta a ver lo que sea, pero quiero ver comprobar que, que de verdad es mi hijo yo lo iba a reconocer y lo pude reconocer cuando me lo me lo mostraron eh, en el resguardo de aquí en México después de la notificación pude reconocerlo aún en el estado en que él se encontraba como no lo iba a reconocer dos tres días de muerto yo lógico que lo iba a reconocer Finalmente se aplaza esta discusión en la, en la Corte y va a ser algo muy importante. De entrada nosotros pensaríamos, que mal, porque no estaba el ministro José Pardo Rebolledo, pero ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo ve usted? Eh, pues yo no veo bien que no se haya dado ahora, porque habían cosas que todavía le falta. Y una es de, que a mi hijo que murió en la masacre no lo toman como víctima y tampoco a mí me toman como víctima. Pienso de que, que habría que, que agregarle mucho más todavía de lo que ya está. Es decir, que esto les da oportunidad para mejorar lo que vaya a presentar el, el ministro en lugar de haber una frustración porque no se tomó una decisión el día de hoy. Sí, pues yo eso espero. ¿Y es importante por qué? Es importante porque todos queremos que se haga justicia, que se sepa la verdad. No solamente para mí, sino para las madres a las cuales represento de El Salvador, de Centroamérica y también para los de este país de México. Eh, en las familias eh, nunca, hay, nunca sabemos qué es lo que pasó, eh, si se castigó a los responsables o o como si fueran las autoridades lo que hicieron un mal trabajo. Y yo digo, deseamos saber la verdad, todos, tanto centroamericanos como mexicanos, también tienen derecho a saber la verdad. Y corresponde a las autoridades investigar, y no a nosotros que hemos tenido esa gran pérdida de nuestros familiares. ¿Cómo han sido estos cinco años y cómo es este momento de su vida eh... sin su hijo y sin la verdad que usted se merece? Yo siempre he dicho que mi hijo fue torturado, durante tres, cuatro días quizás, pero la tortura a mí ya sigue. Iba a parar uh, quizás hasta el día que llegue la justicia, el día que yo me dé cuenta que se hizo justicia y que se supo la verdadera razón que es lo que pasó con mi hijo.